Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo de Cineforum sobre el ecocidio en Argentina. Yo soy Laura, soy parte del equipo de Stop Ecocidio España y nuestro objetivo con nuestra campaña es que el ecocidio, el daño masivo a la naturaleza, sea considerado un crimen internacional en la Corte Penal Internacional. Esta es el ter la tercera sesión, como ya he comentado, y en este caso abordaremos el fracking como amenaza a las fuentes de vida, para cuyo debate contaremos con la participación de varios ponentes. Antes que nada, queremos agradecerles que participen, que se presten a participar en este debate. Eh, hemos tenido otras dos sesiones que, si os gustaría verlas, están disponibles en nuestro canal de YouTube. La primera de ellas se habló sobre los agrotóxicos en Argentina y la siguiente, el estado de la jurisdicción universal. Recordaros también que para esta sesión tenéis disponible dos documentales sobre el fracking en Argentina. El primero es La guerra del fracking de Pino Solanas. Y desde aquí pues queremos nombrarle porque murió el año pasado de COVID y lamentablemente no hemos podido contar con él en este, en este momento. El otro documental se llama Allen, la zona de sacrificio. Es, un mic, es una microserie documental de desarrollo de 12 cortometrajes hasta el momento sobre el caso concreto, también mencionado en el documental anterior de Allen, el pueblo más castigado por el yacimiento petrolífero y de gas de vaca muerta. Ambos los podéis encontrar en YouTube, ya están disponibles, abiertos, y os animamos a que los podáis ver y que, y que luego... Podéis ver el debate y, y disfrutarlo. Entonces, vamos a dar paso a la presentación de los ponentes. El primero de ellos es Esteban Servat, el es científico ambientalista argentino exiliado en Alemania por su lucha contra el fracking en Vaca Muerta. Creó el portal Ecolix y publicó documentos secretos del gobierno que revelaban la contaminación de las napas de agua por parte de los primeros pozos de fracking en la provincia argentina de Mendoza. Eso ayudó a generar una gran movilización contra el fracking y le valió una fuerte persecución política por parte del gobierno. Desde Europa ha continuado la lucha construyendo redes de solidaridad entre movimientos y contribuyendo a crear la Alianza Mundial contra el fracking. Bueno, Esteban, cuando quieras. Mi nombre es Esteban Servat, soy un científico argentino que hace un poco más de dos años que estoy viviendo en Alemania después de tener que irme por nuestra lucha contra el fracking y sufrir una grave persecución política y amenazas de muerte contra mí y mi familia eh, nosotros yo estaba viviendo en la provincia de Mendoza y cuando iniciaron los primeros pozos pilotos de fracking hacia finales 2017 eh, nosotros tuvimos acceso a unos documentos un informe de impacto ambiental del gobierno de la provincia de Mendoza del departamento de irrigación ...que revelaba que los primeros pozos pilotos estaban contaminando las napas de agua... ...los primeros pozos de fracking. Este informe estaba siendo eh, ocultado por el gobierno... ...y a través de un informante eh, conseguimos una copia... ...lo publicamos, generamos, creamos el portal Ecolix junto con otros compañeros... Eh, ...inspirados por Wikileaks... ...y publicamos este informe que sirvió para generar una gran movilización en la provincia contra el fracking con decenas de miles de personas en las calles y bueno, todo el año 2018 fue un año de luchas muy fuertes eh, pero que a mí también me transformaron en la persona con más denuncias penales de Argentina por luchar contra el fracking eh, hicimos muchas acciones, eh, se presentaron muchos proyectos de ley para prohibir el fracking eh, y bueno, después de todo ese año de luchas hacia principios del 19 algunas de las causas penales que me habían armado el gobierno, logramos dar las vueltas y ahí empezaron las amenazas de muerte contra mí, y mi familia, por lo cual nos tuvimos que venir a Alemania con mi novia. Y desde que estoy en Alemania venimos generando conciencia acá, a, frente a los movimientos ambientales, el papel de sus multinacionales que están entre las principales concesionarias de tierra de fracking en Argentina, en Vaca Muerta. ...y venimos generando acciones y redes de solidaridad internacional... ...entre los movimientos del norte y del sur. Creamos la Alianza Mundial contra el Fracking... ...que aglutina grupos locales e internacionales... ...de muchos países de casi todos los continentes... ...y juntos realizamos acciones de lucha... ...enfocando en el papel y en las operaciones... ...de algunas de estas multinacionales... ...que, que están destruyendo nuestros territorios... Y, y bueno, venimos generando esos lazos, hicimos varias acciones multitudinarias y la más fuerte fue hace poquito, a finales de julio, junto con Ende Gelende, aquí en Alemania, donde miles de personas nos movilizamos para frenar las terminales, la terminal de Brunsbüttel, de importación de gas de fracking en la forma de GNL, eh, y fue una movilización multitudinaria con acciones directas no violentas, Mientras que también en Argentina, en Mendoza se movilizaron más de 2.000 personas y en muchos otros países, incluyendo en Colombia, en Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa. Y bueno, la idea es seguir continuando, eh, construir cada vez más solidaridad porque es una lucha global, es una, es una amenaza global. El fracking es una de las principales causas de la aceleración en el cambio climático debido a las enormes emisiones de metano que causa y esa amenaza global solo la podemos derrotar unidos de forma global y por eso nos estamos uniendo y, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a hacer que el fracking sea historia. Muchas gracias Esteban. Ahora pasamos al siguiente, al siguiente ponente. Eh, su nombre es Juan Carlos Ponce. Él es integrante de la Asamblea Permanente del Comajue por el Agua Allen, Río Negro, Patagonia, Argentina uno de los pueblos más castigados por el yacimiento petrolífero y de gas de vaca muerta. Cuando quieras, Juan. Bueno, eh, buenas tardes aquí, en, en mi localidad, en mi país. Este, soy Juan Carlos Ponce, soy integrante de APCA, Asamblea Permanente de Comahue por el Agua de Allen. Este, estamos en, en la ciudad de Allen, capital, capital nacional de la pera. Éramos, ahora es la pera empetrolada. Este, desde el 2012, que se empezó con, con el tema de extracción de, del fracking, bueno, padecemos todas las enfermedades y las contaminaciones que se puedan imaginar. Vale, pues pasamos ahora a Yankira y Painemal. Ella es Mapuche, activa en el colectivo MAUN de Berlín. Este colectivo visibiliza la lucha territorial del pueblo Mapuche y solidariza, se solidariza con los defensores y defensoras del territorio. Un objetivo central es también denunciar el rol de las empresas europeas en el sur global. Cuando quieras, Yanquiray, te doy paso. Eh... Mari Mari Kompuche, Mari Mari Kompubenui, Mari Mari Kubuichafe, eh, te saludé en Mapuzungún, dándole un saludo a todos y a todas, sobre todo a las personas que están luchando en primera línea, como decimos nosotros. Eh, bueno, eh, desde acá, yo vivo desde el año 1997 en Berlín y empezamos a, a visibilizar el tema del fracking eh, con el caso de. ...de la empresa Apache, eh, con Cristina Lincopan que fue una compañera mapuche... ...que después lamentablemente murió, y desde ahí comenzamos a visibilizar... Eh, ...el desastre que estaba dejando el fracking en, en el territorio eh, por la parte argentina. ¿no? Nosotros nos entendemos como un pueblo, eh, que no, no tenemos fronteras... ...por eso yo soy originaria de una comunidad mapuche del sur de Chile... Pero estamos solidarizando también y visibilizando eh, lo que significa también para los pueblos indígenas eh, el despojo territorial, eh, que significa también eh, el asesinato de una cultura, porque la cultura mapuche está muy asociada lo, al territorio. Entonces, ahora estamos también visibilizando lo que pasa con Vaca Muerta. Hemos hecho muchas alianzas también aquí, ahora que Esteban Servat también vive en Berlín. Hemos hecho eh, alianzas y tratar de visibilizar sobre todo ahora una empresa alemana que también está inmiscuida en Vaca Muerta. Eso es lo que hacemos. Eh, bueno, lo dejo por ahí y después me imagino que habrán discusiones y preguntas. Gracias y mucho gusto estar aquí. Bueno, gracias a ti, Jan Quiray, por explicarnos. Eh, damos el paso ahora a Félix Herrero. Él participa en el documental La Guerra del Fracking y fue presidente de las grandes hidroeléctricas binacionales Salto Grande, Jack Retá y Corpuchiste. Es licenciado en Derecho y economista en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también es miembro fundador del Proyecto Sur Nacional. Cuando quieras, Félix. Muy bien, buenas tardes. Muchos saludos a todos ustedes, a Juan, al cual admiro, y a las representantes de los pueblos, de los pueblos originarios que tienen una lucha tan importante que hacer. Yo estoy en la lucha contra el fracking, desde el aspecto de estudios, informes, declaraciones de, desde hace mucho tiempo, porque sabemos que el fracking viene a aumentar la oferta petrolera en vez de disminuir la oferta petrolera. Si queremos que el cambio climático que nos está tomando ya en los talones, eh, nos está apretando, que ya existe, este, podamos luchar contra él. A veces se pierde la esperanza. Yo soy muy seguidora de Bayoli, una jueza noruega francesa que escribió un libro casi prohibido, este, donde su último capítulo se llama La esperanza. Y en, ella, en ese capítulo ya dice que había perdido la esperanza sobre la posibilidad de luchar contra las grandes petroleras globales, pero que en su haber eh, de su lucha le daba por una esperanza que se las podía vencer. Y en eso tenemos que estar todos. Saludamos a todos y a nuestros admirados amigos. Muchas gracias, Félix. Eh, bueno, pues eh, me gustaría que empezáramos con un poco explicar a qué nos referimos cuando estamos hablando del fracking o fractura hidráulica, porque puede haber muchas personas que no sepan exactamente qué es. Entonces, bueno, el que quiera, la que quiera... Eh, esto es un poco ahora tema debate, podéis levantar la mano en la opción y, y quien quiera puede ir respondiendo a las preguntas. Entonces, bueno, empezar pues por eso, ¿no? ¿Qué es esto del fracking o fractura hidráulica? Bueno, este, voy, a, voy a hablar ya que este, los compas estamos haciendo un parate. Este, nosotros aprendimos a, a saber lo que es el fracking a partir de, del 2012, cuando llegó gente de la universidad de APCA, en ese momento, porque APCA nació en, en Neuquén, eran todos estudiantes de la universidad, habían profesores que vinieron a dar una charla a alguien diciéndole, diciéndonos o contándonos, venían a contar qué es lo, lo que les iba a pasar, porque a ellos ya le estaba pasando. El fracking es el método de extracción este, más asesino que hay, por conocimiento, en el mundo. En Allen había petróleo, habían pozos de convencional, porque siempre hubo convencional. Nunca hubo problema ni, se, ni, ni, ni hubo este, este maltrato que hay con la fruticultura, nunca. Éramos los, los mayores, Allen era el mayor exportador de peras al mundo, al mundo. Y desde el 2012 no exportamos más al mercado común europeo. Pero el fracking viene a ser, una vez un ingeniero este, nos explicó lo que era el fracking. El método convencional sale con unas bombas que nosotros le decimos guanacos, ¿no? Que va sacando, por medio de succión, va sacando el petróleo el líquido que hay. Pero el fracking, él nos detalló de una forma tan simple que nos dicen, ¿yo cuando se termina la comida? ¿No? que uno va con un pancito y raspa el fondo de la olla. Bueno, eso es el fracking. El fracking tiene que romper la roca madre, a donde se formó el fracking, el, el petróleo y el gas, usando cientos de miles de litros de químicos, cancerígenos, mutagénicos, que todo eso lo fuimos aprendiendo con, el, con esto de, de ir investigando y de queriendo defender la tierra, ¿no? El fracking es un método de extracción que usa muchísima cantidad de agua y que contamina todo. No es posible cuando vienen los ingenieros y nos dicen que no, que las napas de agua no se contaminan. Nosotros le decimos, bueno, ustedes agarren una botella plástica de agua ¿no? y perforenla con una aguja y me van a decir si no se contamina o se contamina el agua. Es un desastre, un desastre lo que es el, el fracking, en este método de extracción nuevo que tienen que sacarlo o lo quieren países que lo quieren sacar sí o sí. Eh, estos países, como, como son eh, Europa, en Europa, que hay tanto, la Wincentral, la Waterproof, la Shell, la Total, que en sus países está prohibido por ley. Pero Promocionan a sus empresas en la Argentina, subsidian a sus empresas en la Argentina. Nosotros decimos que tenemos un gobierno que es corrupto y genocida. Y perdonen si uno habla así, pero uno, eh, este, el, el dolor que tiene en, en el alma es muy grande. Son ecocida, pero estos países que tienen prohibido por ley al fracking son más ecocida y asesino todavía en subsidiar a sus empresas para que vengan a hacerlo a la Argentina. Como hace poco, hace tres años, tuvimos la, la visita de periodistas noruegos que decían que ya en Noruega el petróleo, el fracking que estaban haciendo en el mar se terminaba, pero que el gobierno de Noruego había prohibido hacerlo en tierra firme. Pero manda a su empresa Equinor, Hacerlo acá, a la Argentina. Entonces, es muy, muy terrible eh, esto del fracking. Este, hay que informarse, como hicimos nosotros, ¿no? Porque es muy fácil eh, calefaccionarse, es muy fácil este, eh, vivir eh, con un auto yendo haciendo una cuadra e ir en el auto, es muy fácil en otra zona. Pero es muy difícil entender lo que hay energías renovables que se pueden usar. Y no esto del fracking o de la extracción de, de, de los fósiles. Este, no, no es así, pero las grandes ciudades, las capitales, eso no le interesa. Pero no le interesan de ir a otras energías porque ellos no sufren lo que sufrimos nosotros en el territorio como sufren las comunidades mapuche en su territorio, como sufren los criadores, los criadores que ovejas, chivas, todo que se le mueren por la contaminación del fracking. Y a nosotros nos rompieron la matriz regional. Nosotros cultivamos verduras, manzanas, peras. Nosotros este, hacemos comida, comida y cómo es posible que estos gobiernos permitan venir a destruir tierras agroalimentarias, enfermando a los niños con leucemia, con cáncer en las vías respiratorias altas. Esto es el fracking. El fracking es, senc es sencillo. El fracking es signo igual, muerte. No hay otro. No hay progreso. Para nosotros no hay progreso. Quizás para los que se calientan con el gas de vaca muerta o los que usan el petróleo de baja muerta, para ellos no tienen problema. Pero nosotros nos dejan la contaminación, la destrucción, territorio arrasado, y lo que más eh, doloroso, las enfermedades que nos dejan. ¿No? Este, es como que si los gobiernos estos que tienen prohibido por ley en su país al fracking, no les importará la vida de los que estamos acá. ¿No? Eh, no, cuando lo, nos han colonizado y ahora nos quieren exterminar. Yo creo que, que eso es eh, directamente lo que es el fracking. ¿no? Y dejado a ser por países y gobiernos que eh, no les interesa la vida de los humanos, la vida de los animales, no les interesa el agua. Nosotros somos agua, 70% somos agua. ¿Cómo puede ser que nos contaminen el agua? el agua es un derecho de vida no es un derecho humano por ahí decimos derecho humano pero los animales y las plantas toman agua, entonces es un derecho de vida eso es el problema eh, me... no. sí. si quieren si quieren me incorporo yo a hacer un análisis Continuando a Juan Ponce, este, nosotros creemos que hay que considerar el fracking desde dos aspectos. Uno de los aspectos del análisis, es decir, las, entrar a analizarlo desde el punto del problema geológico, desde el punto de la contaminación del agua, desde el punto de los daños el punto de los perjuicios a los pueblos originarios. Es decir, aspectos individuales, pero nosotros consideramos que además hay otra consideración que más canalítico, que es sintético y hay que plantearlo en conjunto para hacer una lucha más integrada. En el sentido que fracking es parte de una Aspecto. Ese aspecto es la producción o extracción de gas y petróleo. Cuanto más fracking, más extracción de petróleo. Cuanto más fracking, como el europeo, el de Vaca Muerta, más extracción de gas. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliar la oferta de gas y petróleo, este, porque esto se agrega a la convencional. En algunos países ya este, está cerca... El, la extracción de fracking eh, a la extracción convencional de gas o petróleo. Entonces, este es un problema muy serio porque mientras decimos hay que luchar contra la carbonización, contra la contaminación, hay que luchar este, con estos aspectos que realizan el cambio climático que perjudica a las poblaciones enteras, este, mientras tanto... Estamos ampliando los beneficios a la extracción del petróleo, caso argentino. Mientras decimos eso, estamos subsidiando cada vez más al fracking y al petróleo. El fracking ha servido para alguna cosa, qué curiosa, Ha servido que por sus grandes subsidios que recibe, por ejemplo, Vaca Muerta, ha permitido analizar los subsidios que recibe la industria del gas y el petróleo en todo el mundo. Y es exagerado. Cuando uno ve que Estados Unidos dice que va a luchar contra el fracking, que Joe Biden dice que el año que viene y este año no va a haber permisos para extracciones o para exploraciones nuevas de fracking, y en el presupuesto que manda al Congreso este año envía 121 mil millones de dólares para la industria del gas y petróleo, Vemos estas condiciones que son sustanciales. ¿no? Además, se nos dije que con el fracking en la Argentina íbamos a encontrar soberanía porque íbamos a tener más petróleo y más gas. Entonces, vayamos a Placa Muerta. ¿Quién está el primero en Placa Muerta? Y ¿Qué es Y Una empresa mixta. 49 del Estado, 51 del Estado y 49 de los fondos internacionales europeos y americanos. Es decir, el directorio lo nombra el, el, el Estado argentino, pero la concesión y los subsidios las reciben las empresas multinacionales que están aseguradas por ser socias del Estado argentino en el PF. Segundo está Terpechol, que es italiana. Y tercero, Shell, que es una de las más eh, eh, empresas que, que han eh, eh, realizado compras y coimas en el mundo. Cuarto Panamérica, una, eh, una China inglesa que con los bulguerones ha extraído en el sur argentino, en Chubut, y ahora se dedica a vaca Muerta. Este, eh, eh, Quinta Plus pechol, otra pseudo Argentina. Este, eh, sexta Chevron, hay que recordar lo que hizo Chevron saco en Ecuador para saber lo que es Chevron, y acá tiene el contrato este, secreto eh, con el Estado argentino para la extracción de petróleo. Olmos Gaona logró del Poder Ejecutivo, de, perdón, del Poder Judicial conseguir datos de ese contrato, pero parcialmente. Es decir, Chevron es una típica empresa corruptora que está funcionando fuertemente en Argentina. Y después está vista Oligas, que es una empresa presidida por un expresidente de una camarilla que se hizo cargo de Impege, y dice ser una empresa argentina porque está él, pero es una empresa con personalidad política mexicana y estadounidense y de capitales británicos. O sea que hemos perdido todo el concepto de soberanía con el fracking a través de su soborno. Hay mucho para decir. De los fracasos del fracking Y no los éxitos que, que dicen hacer Se continúa aumentando los subsidios Hoy el petróleo está a 71 y 74 dólares varía el, el, el barril Pero cuando estuvo en 50 El fracking era negativo No se podía hacer el fracking Bueno, estaban los subsidios Se superó los 50 bueno, ¿se eliminaría los subsidios? No, hay un sistema por el cual se subsidia aún con beneficios. ¿Y qué pasa? Un Estado argentino y una provincia, sobre todo la del Neuquén, que son deficitarias, están subsidiando a las grandes petroleras que hacen fracking que son superavitarias. Esto es lo que nos están dejando. Bueno, hay otros aspectos que serán considerados quizás en las preguntas. Los dejo este, con, con, con estas ideas. Eh, ¿Quieres hablar quien quiera, verdad? Sí, sí. perfecto. Eh, solamente agregar eh, que claro nosotros cuando como, como activistas como personas que estamos tratando de hacer visible esto. Eh, siempre tenemos la dificultad no de la dificultad tenemos que eh, aprender, no como decía el compañero Juan Ponce que lo están aprendiendo directamente porque está afectado pero nosotros que no estamos, que yo estoy de fuera es como que uno tiene que estar demostrándole eh, eh, por qué es malo el fracking, que debería ser lo contrario, ellos deberían eh, decirnos por qué están aplicando el fracking y yo creo que en eh, son fa eh, falsas soluciones ¿no? al cambio climático, nos venden toda la historia aquí del cambio climático, pero el, el precio lo están pagando eh, los pueblos del sur global. Eh, esta, esta, el fracking es una tecnología que, que lo dijo ya el compañero, pero que hay que recalcar que está prohibida en Europa. Entonces, esas contradicciones son muy importantes de hacerlas desde acá, decir por qué eh, se aplican esas tecnologías. Eh, en estos territorios y eso tiene que ver mucho con el racismo, con la, también con el, con el tema del colonialismo, nosotros decimos los pueblos indígenas decimos el colonialismo no se ha acabado y vienen con toda una maquinaria, de, con toda su, una maquinaria de su estrategia de llegar a las comunidades violando violando incluso leyes. Existe el convenio, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, tenemos el convenio 169 de la OIT que dice que las comunidades deben ser consultadas, y las comunidades no son consultadas, y si son consultadas, siempre hay... hay um, hay temas que son bien raros, ¿no? Porque intentan dividir a las comunidades, eh, tenemos experiencia de que hacen fundaciones, tratan de convencer a las comunidades a dividirlas, para al final imponer proyectos que las comunidades no quieren. Y, y la desventaja que tenemos desde acá es que esa, esa destrucción aquí no la ven. Esa, es, es, esas zonas de sacrificios que están dejando en el sur global, aquí no se ve. Y esa es la tarea que nosotros estamos haciendo acá y por eso es súper importante que estemos en este conversatorio, porque es súper importante también los conocimientos eh, de los compañeros que, que manejan esta materia, porque estando aquí uno tiene que argumentar. Yo, yo, no, yo soy una defensora, pero no, no, no, no soy científica, entonces todo este es conocimiento para poder denunciar esto necesitamos aliados, necesitamos aliados de, de, de la gente que maneja esto, necesitamos eh, científicos críticos, necesitamos a la gente que nos dé los testimonios para poder hacerlos visibles. ¿no? El fracking, bueno, la pregunta era qué es el fracking, el fracking ya lo dijeron, ¿no? el fracking es una tecnología que está sembrando muerte en nuestros territorios y eso tenemos que hacerlo muy visible acá ¿no? y es muy importante la responsabilidad que tienen los gobiernos europeos y las empresas europeas. En esta destrucción, en esta muerte, eso es lo que intentamos hacer acá, de visibilizar eso y de decir que, que esa es la continuación del colonialismo, en eh, nombre del desarrollo. Y ese desarrollo eh, eh, a la gente, no le, no, están sembrando muerte y para tener un nivel de vida en Europa que en nuestros países no los tienen. Y eso es lo que quería agregar simplemente. Vale, pues eh, muchas gracias por las aportaciones, desde luego lo que comentas Anquera es totalmente cierto, por eso mismo organizamos estos cineforums para, para visibilizar, ¿no? Primero para saber lo que es y qué consecuencias tiene, porque como comentáis, eh, quienes estamos aquí, por ejemplo, al, al otro lado del charco no las vemos, no las, no las sufrimos, ¿no? Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, que es explicar, que ya habéis comentado que fracking es sinónimo de muerte, ¿Cómo afecta exactamente, porque en el documental aparece que afecta a los acuíferos, al agua, ya lo habéis nombrado, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta exactamente el fracking? Porque tiene muchas consecuencias, no solo medioambientales, sociales, de salud, tiene muchas consecuencias y muchos efectos, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que, sobre todo, quien nos está viendo pueda entender y comprender más hasta dónde llega ¿no? esta, esta metodología ¿no? de extracción. Entonces, el, el que quiera puede levantar la mano. Bueno. El gran desastre que tuvo, que produjo el fracking, cuando se empezó a tener más conciencia de sus peligros, fue en una población de 25.000 habitantes en, en, en Pensilvania, en Dimock, donde se perjudicó a las personas directamente y se contaminó el agua, el subsuelo y el subsuelo. Esto fue un desastre. En Pensilvania, como en toda zona permiana norteamericana y en vasca Muerta, se sigue extrayendo y no se ven perjuicios que de golpes saltan y llaman a la conciencia. Pero su perjuicio para la muerte será en el largo tiempo y será inevitable, porque está contaminando, sigue contaminando, sigue perjudicando. Eh, alguien como Juan Ponce dijo, es, es claramente una ciudad ya perjudicada, una ciudad y sus aledaños perjudicada por el fracking. O sea que la vida está frente al fracking inmediatamente. Nosotros hablamos de los cuatro jinetes del apocalipsis, el hambre, la muerte, eh, por un lado, la guerra, por el otro. Y el quinto jinete va un caballo blanco que no se sabe qué es. Para nosotros es el cambio climático. Y el cambio climático y el fracking es una de las formas nuevas del cambio climático. Y los cuatro eh, jinetes del Apocalipsis están en la muerte. Los jinetes no estaban por llegar, ya llegaron, ya pisan nuestros talones. Hay en pueblos enteros que lo están sufriendo. Así que la vida y el fracking es la contradicción total. La vida no solamente individual, sino la vida colectiva, la vida de los pueblos. Y eso es lo que estamos sufriendo. Dimock nos dijo, y nos abrió el camino, y nos dijo cómo el fracking se sigue subsidiando a pesar de lo que sigue. ¿Por qué? Porque las grandes empresas petroleras del fracking van a sacar hasta el último dólar de la renta del petróleo antes de pasar a las nuevas tecnologías. Mientras tanto, van a comprar empresas de las nuevas tecnologías como la inicial con los automóviles eléctricos estamos viviendo una guerra globalizada no solamente una guerra cimentada en un pueblo o en una ciudad, es una guerra global porque el daño que produce es global Antes querías hablar Juan, ¿verdad? Sí Sí, este. Contarle también que eh, el fracking no es solo eh, la contaminación eh, del agua, ¿no? es eh, contaminación de la tierra, del agua, contaminación sonora, contaminación lumínica, eh, y contaminación del aire. Quizás en Añelo, donde está lo, lo grande, la capital de Vaca Muerta, eh, no hayan tantos pobladores cerca como es en allen Por eso nosotros decimos que Allen fue declarada zona de sacrificio. Nosotros tenemos barrios a 50 metros de las torres y barrios que están a menos de 20 metros de las torres. O sea, eh, ¿por qué la contaminación eh, sonora? Porque trabajan las 24 horas del día con los ruidos ensordecedores de los vehículos dando marcha atrás, esa sirena, pi, pi, pi, constantemente contaminación lumínica, porque el fracking, aparte de destruirnos la fruticultura, también hace que la carpocapsa, que es una mariposa que trabaja este, de día, que es una plaga que pone un huevito en la flor de la manzana y después se cría y la manzana cuando uno la parte adentro está podrida, esa es la carpocapsa. Por eso no nos compran más ni el mercado común europeo ni Brasil. Porque en cada locación, y esto dicho por gente del INTA, que son los que controlan todas las plagas en el valle, la contaminación lumínica, la carpocapsa, necesita la mínima luz para trabajar. Y en una locación, lo que es la zona lumínica del, de, de, de las torres de perforación, abarcan 3 kilómetros a la redonda. O sea, que la mariposa, la carpocapsa, trabaja día y noche. Nosotros éramos zonas libres de carpocapsa, y desde el 2012 no, se, no podemos exportar más, las manzanas están podridas. El gobierno quiere decir que no, que, que es convivencia, que se puede convivir, son mentiras, porque al lado de cada locación, la fruta queda en el suelo, lo van a ver en los videos, ¿eh? La fruta queda en la planta, se cae se pudre, Y ahora le han encontrado una, una nueva este, una vuelta de rosca que toda esa manzana que no se exporta, se la están dando a los comedores de los barrios, se la están dando a los alumnos en las escuelas. O sea que esa fruta que está envenenada, que está contaminada, la estamos comiendo en el mercado interno. ¿No? La contaminación, el fracking fracturó la tierra y fracturó la salud, fracturó la justicia y fracturó a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, por la pauta publicitaria de las empresas, se vendieron. Antes apoyaban a la gente que luchaba en contra del fracking, ahora no los apoyan más. La justicia hace oídos sordo a nuestros reclamos eh, hay un, un recurso de queja que está en, en Justicia en Nación, en la Corte Suprema de Justicia de Nación, y no avanza. Pudimos pasar la justicia de Río Negro, pero es lo mismo, llegó a Nación y no avanza. Las enfermedades de los niños, que es muy nombrado, en los documentales de Calle Ciega, de Allen, las enfermedades que sufren son espantosas. No solamente... Este, la irritación y la leucemia, sino el, este, la, los tumores en los huesos, los problemas eh, no, de las tiroides, problemas de los riñones, ACB, hace poquito le agarró ACB a un ex intendente de Allen, que también también quiso que se quedaran las petroleras. Bueno, todo eso lo están teniendo ahora, están viendo que tenemos una ciudad que está destruida, que su salud está destruida, ¿cómo puede ser que una ciudad con 30.000 habitantes tenga más muertos que la ciudad de Bariloche, que tiene 70.000? Estamos primero en el ranking, por enfermedades, por muerte, por cantidad de habitantes, estamos primero, y no puede ser eso. Pero todos dicen, ¿cómo puede ser? Y sí, porque tenemos la salud minada. El fracking nos destruyó. Y esto para que lo, lo, lo sepan todos, la gente que, que está escuchando esto y que pueda verlo, ¿eh? de otros países, que tomen en cuenta eso, lo que nosotros estamos pidiendo, que sus empresas dejen de saquearnos, dejen de matarnos, porque nos están destruyendo, nos están destruyendo. No es progreso. Eh, recién este, eh, contaban que era progreso. No es progreso. El progreso cuando contamine no es progreso. Es un ecocidio, es un terricidio, ¿no? Todo esto. Entonces, no podemos decir de que trae tampoco trabajo, tampoco puede, se puede decir que hay progreso. Vengan a alguien y vean a ver qué progreso tenemos. Teníamos una terminal de ómnibus chiquitita, pero era una terminal. Cuando llegó el fracking, nos iban a hacer una, una no sé, una. Eh, una terminal enorme, no sé de cuántos, de cuántos colectivos, jamás tuvimos uno. Tenemos cuatro chapas locas, eh, esperando el colectivo. Teníamos tanta cantidad de gente trabajando en los galpones. 35 galpones frigoríficos. Para la gente que no sabe lo que es un frigorífico, se trabaja la manzana, se la embala, se la pone en cajas y se la lleva frío al frío. Está en el frío y después se exporta. Todos esos galpones teníamos. 35. Nos quedan cuatro. ¿Eh? ¿Dónde está el progreso? Cada galpón tenía por turno, porque son tres turnos que trabajan en los galpón, tenían más de 300 obreros. La mayoría mujeres, que son las descartadoras, las que eligen la fruta, las que ponen los sellos en las cajas. ¿Dónde está esa gente? 8.000 puestos de trabajo perdimos. ¿Eh? Directa o indirectamente trabajando de la fruta. Cuando llegó el maldito fracking, se terminaron los galpones. La gente se tuvo que ir a trabajar a otro lado. Muchos emigraron. Pero no nos quedó comercios cerrados en Allen. No teníamos la cámara de fruticultores. Ni cámara de fruticultores nos queda ahora. ¿Pero por qué también? Porque el fracking lo que trae es coima. El señor que era presidente de la Cámara de Fruticultores, ¿eh? que nos acompañaba en la lucha cuando recién empezamos, después lo va a cambiar. Juan, ¿No? hay que recordar una cosa, que el fracking es parte del poder petrolero. Las empresas frackingeras son las empresas petroleras que cada vez más dependen del poder financiero global. Y el sistema de comunicaciones, ya sea el diario, la radio, la televisión, o los escritos de libros, pertenecen a ese poder. Yo siempre recuerdo que eh, el mayor informe que nosotros con Timok conocimos el mayor informe sobre los 750 productos químicos agresores del hombre, de la naturaleza, del agua, del subsuelo, del suelo, de la atmósfera, etcétera, fueron utilizados en Estados Unidos. Y hay un informe de la Cámara de Diputados, ¿eh? de la minoría de la Cámara de Diputados, que no lo aprobó la mayoría, que se llama listado de las eh, eh, eh, perdón, acá lo tengo Listado de químicos usados en el tratamiento de la, de la fracturación hidráulica Eso lo conocemos, no se conoce Cité el libro de Eva Jolie sobre la corrupción del petróleo En Francia, prohibido, primera edición, no pudo haber segunda edición Argentina, primera edición, ocultada Y es un extraordinario libro sobre el petróleo sobre el fracking, no, sobre la industria del petróleo. Así que este poder de comunicación es muy grande porque lo maneja el poder financiero global y todavía hay que sacarle ganancias al petróleo y al fracking para ir a las nuevas tecnologías. Vale, quiere sí, pero... ha pedido sí. la palabra Esteban hace un rato, vamos a darle paso, ¿vale? bueno. bueno. ¿Qué tal? Saludos a todos, muchas gracias. Acá estoy en la calle con, con viento y no son condiciones ideales. ¿Me escuchan ahí? Sí, Esteban, hola. Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras, a Félix, a Juan Carlos, a Jean Quiray. Eh, quería agregar un poco lo que estaba diciendo reciente Luis, Juan Carlos, que más allá del impacto local devastador de este ecocidio que es el fracking, el impacto global lo transforma en uno de los principales contribuyentes al cambio climático, a la crisis global que estamos enfrentando. Las emisiones de metano, que en estos momentos están tomando cada vez más repercusión a medida que el metano entra más en el debate mainstream sobre el cambio climático, eh, el fracking es una de las principales causas del incremento de emisiones de metano del mundo. El, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU hace más o menos un mes emitió su último informe al respecto de la crisis climática que estamos enfrentando y por primera vez hizo eh, mención al metano, hizo un llamado urgente a realizar eh, cortes de, o sea, drásticos y dramáticos de las emisiones de metano en el mundo en estos momentos, esta semana, esta semana que pasó, los Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un compromiso global de metano que lo van a anunciar formalmente, lo van a lanzar durante la COP en Glasgow, en Escocia, en el cual se comprometen en papeles a reducir sus emisiones de metano en un 30% para el fin de esta década. Bueno, todo eso es una farsa porque la Unión Europea y los Estados Unidos están entre los principales impulsores del incremento de emisiones de metano en el mundo a través de este ecocidio que se llama fracking. Estados Unidos, gracias al fracking, se transformó en el principal exportador de gas del mundo. Y ustedes, eh, Laura, Úrsula, que están en España, y, y Maite, que la veo también acá, eh, que les mando un saludo a todas, eh, España... Es el principal importador de gas de fracking de Europa y el tercero a nivel global. Es el principal, importa el 20 y pico por ciento de todo el GNL que importa en la Unión Europea. Es el tercer destino del gas de fracking norteamericano, que yo les decía se ha transformado en el principal exportador de GNL del mundo. Y no solo eso, su política energética, que Trump la puso en palabras, es el dominio mundial de la energía a través del fracking, a través del gas de fracking. No son mis palabras, es la, las palabras de Trump y es la política oficial de Estados Unidos, incluso ahora con Biden. Entonces, ¿cómo es posible que esta dominación global energética vaya de la mano de este compromiso global de metano que acaba de anunciar Biden? No tiene sentido, es, es imposible, es una cosa o la otra. Y las empresas europeas, entre las cuales está Repsol, que se tuvo, no está más en Vaca Muerta porque le nacionalizaron IPF pero está haciendo fracking por todos lados, está Total de Francia, está Wintersal de acá de Alemania, Equinor de Noruega, eh, BP de Inglaterra, están entre las principales impulsoras del fracking en Vaca Muerta y en el resto del mundo. ¿De qué, ¿De qué compromiso global de metano nos están hablando? Y también, ¿de qué acuerdo de París nos están hablando? Porque Vaca Muerta está demostrado que va a consumir una gran proporción de la, de la, del presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad, cerca del 15%. Es una bomba de metano y de carbono, es el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el cuarto en petróleo. Y son las empresas europeas y, y norteamericanas las principales impulsoras. Si no estuviera, y no nombré a Shell, una de las más importantes, Shell de Holanda, si no estuvieran Shell y Total y BP y las demás, el, el fracking en Vaca Muerta se derrumbaría porque, como explicaba Félix, es una casa de naipes, es una burbuja financiera y es una burbuja eh, psicológica en donde los, los inversores se los, se los invita a creer que eso tiene futuro porque ven la presencia de las grandes multinacionales que están ahí. Entonces eso también quiere decir que desde España, desde Europa, de acá de Alemania, tenemos un gran potencial y un gran poder de acción si los movimientos ambientales se unen y se enfocan en cerrar eh, las operaciones de estas multinacionales en el sur, y en, y en dejar de importar el gas de fracking como lo hacen ustedes en España, como lo está por hacer Alemania con dos terminales que se están construyendo, podemos cerrarle las puertas al gas, de vaca, no solo de Vaca Muerta, del fracking de Vaca Muerta, sino de Estados Unidos y del resto del mundo, y causarle un, un golpe enorme, porque Europa es el principal importador de gas del mundo, es el principal importador de gas a nivel mundial, entonces si ese mercado se cierra al gas de fracking, que además es mucho peor que el carbón en sus emisiones, el gas de fracking tiene una, una huella de carbono 40 a 60% mayor que el mismo carbón, que es lo que quieren dejar atrás, o eso dicen los gobiernos europeos, y lo quieren reemplazar con el gas de fracking. Si ustedes se fijan, el Ministerio de Transición Ecológica en España y las páginas oficiales del gobierno español, lo mismo en Alemania y en otros países, eh, se jactan de ser campeones eh, en el cambio de la transición ecológica, tra eh, eh, reemplazando el carbón con gas de fracking, que es el peor combustible fósil de todos. Entonces, bueno, eso depende de todos nosotros de poder frenarlo, y en ese marco yo creo que la ley de ecocidio nos daría una herramienta fundamental para impedir que las multinacionales puedan hacer en los países del sur los crímenes ambientales, los ecocidios, que no se les permite hacer en su, en su propio país. Una aclaración. Que Vaca Muerta es primera en crudo, o en la, cuarta en crudo, en la, no recuerdo. Pero en cuanto a susto, recursos, no. En cuanto a sus reservas, no. Son simplemente a proyecciones que se han realizado y no están seguras. vaca muerta lo que asegura son subsidios. Subsidios fracking, eso es braca muerta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la Shell es británica. Y si queremos hacer geopolítica del petróleo en el sur, tenemos que recordar que la Shell está en el mar argentino, la Shell está en la Patagonia argentina, la Shell está en la Patagonia chilena y la Shell está en el mar patagónico chileno. Así que hay que considerar todos los aspectos. Me parece que eso es lo que nos da una visión más completa, pero eh, eh, lo, Sintéticos se puede desarrollar si están los trabajos y los pensamientos analíticos. Sí, Juan. Sí, eh, eh, hay, hay muchos pensadores, pero los que estamos en el territorio somos los que sufrimos. A ver cómo, cómo me pueden decir de que, de que están pensando si contaminan o no, cuando en un pozo que fue el primer pozo que se hizo de fracking en, el, en la localidad, en el lugar de, de la familia Zampa, eh, que era pariente de María Estela, que es una escritora, este, ¿cómo puede ser que se, tra se trabó un trépano e inyectaron 60 mil litros de gasoil industrial a la tierra para destrabarlo? 60 mil litros. No volvió ningún litro a, a la superficie quedó todo ahí. Y es lo que está contaminando las napas. Y no solamente eso. En la chacra 60 hubo un derrame muy grande ¿no? de agua de retorno, mil litros de agua que volvió a la superficie, quemó los frutales. ¿Mm? Y ellos decían que era una válvula que quedó abierta y nosotros después se los desmentimos y se los comprobamos que fue porque el pozo este, no estaba bien sellado, se falló el cementado del pozo y la contaminación venía por la tierra y lo primero que se achicharró fueron los frutales. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que se estén achicharrados los frutales y el pasto arriba estaba verde? Se achicharraron los frutales porque los frutales tienen las raíces dos metros y dos metros y medio bajo la tierra. Y después... Sí se empezó a achicharrar el pasto. Y después sí empezó todo, aguas abajo de que son de las locaciones, se empezaron a chicharrar los frutales. Veíamos cómo la napa que se iba contaminando, iba chicharrando todas las otras plantas. Este, quizás uno también tendría que leer muchos libros. Nosotros no leemos libros, nosotros leemos la realidad de lo que nos pasa acá. Pueden venir mucha gente a decir, bueno, porque no, no es progreso, para nosotros no es progreso. Y eso es lo que yo hoy decía: que hay muchas ciudades que no van a querer la energía este, eólica, ¿no? U otras energías eh, que no son tan contaminantes como esto. Pero porque no sufren, no están en el territorio donde estamos nosotros, no respiran lo que respiramos nosotros. Tenemos un, de, un depósito de barro a menos de un kilómetro y medio de la ciudad. Allen está ubicada en un, como si fuera en un pozo. Todos los días respiramos vientos del norte y no estamos respirando los gases contaminantes, el benceno, el tolueno, el sileno, el etilbenceno. Todo eso respiramos. Y no solamente eso, sino el aire con radiación. Todo eso estamos sufriendo nosotros. Entonces, otras ciudades que no saben que no sienten lo que sentimos nosotros, no van a querer nunca, si no van a decir, no, porque eso es progreso, ¿progreso para quién? Progreso para la gente que usa el gas, el petróleo de vaca muerta de otro lado, no es lo que estamos acá, nosotros tenemos barrios que no tienen gas todavía, y vivimos arriba del gas, estamos acostumbrados a calentarnos con la, con la leña, la gente rural se calentaba con la leña, ni leña quedan, porque se secaron todos los frutales, los hacharon, ¿eh? Todo eso estamos sufriendo, entonces, muchas veces, este, sí, está bueno que, que, que todos tengamos una opinión, pero hay que venir acá, hay que venir al territorio, hay que sentarse. Como estaba recién hablando a mi Lola, que, sí Tina, este, Linkopan, que fue la primera víctima del, del fracking, pero también tenemos niños con leucemia, Juan Cruz, que también es víctima del fracking, y de la misma empresa, Apache, que Apache era un bracito de IPF, un dedo de IPF, después fue ISUR, que ya era la mano de IPF, y después ahora pasó a ser IPF. IPF, perdónenme, pero IPF no es Argentina, no es Argentina, es una empresa extranjera, que es la ganzúa que le abre las puertas a todas las multinacionales que vienen de afuera, y más de Europa. A ellos le abre la puerta. Porque todos los que tienen, que dicen que son de nacionalidad argentina, que IPF es argentina, son mentiras. Es extranjera IPF, Pero sí es la ganzúa que le abre las puertas a todas esas empresas que nos vienen a, a eliminar. A colonizar, no. A eliminar. ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que hay que tener en cuenta. Acá han venido mucha gente y han visto todo este desastre que hay. Pero pareciera que los gobiernos, los que tienen el poder de, de, de decirle a esas empresas o cerrarle las puertas a esas empresas, no lo hacen. Porque hay mucha plata. Porque esto de la responsabilidad social empresarial que tiene cada, cada empresa es nada más y nada menos que la coima. Y hay que decirlo con nombre y apellido, es coima. Y al señor este de senador que tenemos ahora, que fue el ex gobernador de Río Negro, que dice que que no hay problema con la fruticultura, un mentiroso terrible, ¿eh? cuando le demostramos todo lo contaminante que hay, la primera vez que se le cobra una multa y pepe en alguien, por la contaminación, quedó demostrado que, que contaminaban, y bueno, siguen haciendo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Acá, quisiera que vengan y, y que llevarlos a hablar con la gente, cómo se les enferma a sus hijos. ¿eh? Eso no se siente en otro lado. No se siente, nadie siente eso. Nada más que los que vivimos acá en el territorio. ¿Eh? Entonces no podemos decir que, que no, que, que es mucha plata. No nos importa que es mucha plata. Porque si esta empresa viene, lo que están haciendo con la tierra es eh, llevarlas a la prostitución. Están prostituyendo nuestra tierra. Nuestra tierra están prostituyendo. Entonces, ¿qué va? vamos a decir? Viven no, vamos en el a dejarlo. que los que no, no viven, no, viven, no, viven decir, en el territorio. La lucha debe ser de todos. Félix, Félix, no podemos dejar que las empresas vengan y que digan, no, que es progreso, que tienen mucha plata. No nos importa que tengan mucha plata. Nosotros no tenemos plata, pero vamos a seguir peleando. Y vamos a seguir diciendo quiénes son los, los gobiernos corruptos y los países corruptos, genocidas, que nos están matando. Porque hay que decirlo también. No basta solo con decir eh, los análisis y todo. Sabemos cuántos químicos, ¿y saben qué? Vienen a traernos lo, lo, los tóxicos, contaminantes, eh, cancerígenos, vienen en inglés. ¿Y qué obrero de acá sabe inglés? Van y le dicen, eh, ponerle un tambor de esto, otro tambor de otro, sin guantes, sin máscara. Así nos quieren. No es que, que, que nos quieren que, que nos van a traer el progreso. No, nos traen el exterminio. Eso es lo que nos están trayendo. ¿Eh? Eso es. No es progreso. No es progreso. Y quiero que entienda la gente. Por ahí no me entiende lo que es vivir en este territorio. Lo que estamos sufriendo nosotros. No podemos comer una manzana de alguien. Hay que ir a buscar a, a, a Villa Regina, 30 kilómetros de acá. Es una vergüenza. Una vergüenza. Y hay que decirlo con nombre y apellido... Los gobiernos son corruptos y son genocidas, igual que las empresas que vienen a hacer el fracking acá. Sí, bueno, el una de las preguntas era que el documental es de 2013, pero bueno, por todo lo que cuentas, Juan, esta situación ha permanecido o incluso ha empeorado, ¿no?, por todo lo que cuentas. Entonces, bueno, saber un poco también, porque aparece en el documental que hubo mucha movilización social entonces, bueno, ver si se ha conseguido parar en algún lugar, si se ha llevado a esas compañías a juicio por daño medioambiental, saber un poco cuál es la situación actual, ¿no? porque en el documental aparece muy bien explicado en 2013, entonces, saber cuál es la actualidad ahora, ¿no? en el 2021, cómo está. No, no, está, está mucho peor. Está peor porque, como sé, hay precios y los llevamos a juicio, y se comprobó que contaminaba. Le cobraron una multa que es, no sé, es que si nos arrancamos un pelo nosotros de la cabeza, es lo que le cobraron a IPF. Los gobiernos, hay que entenderlo que los gobiernos son corruptos. ellos se venden al mejor postor que son las petroleras. ¿No? Este ha, ha habido mucho más casos, como ya te decía, de, de niños con cáncer, de, de personas adultas con cáncer. Eh, todo eso a, ahora es mucho peor, porque ya la manzana ya no. no no se trabaja, está en el suelo. Hace poquito yo les le, le compartí este, un, un documental que salió hace poquito de un chacarero, que es una vergüenza, mostrando la fruta, una fruta, la gala, una variedad que es exquisita, toda en el suelo, millones de toneladas en el suelo. alguien tenía una variedad que es única en el mundo, la pera William, no la tenemos más porque no podemos exportarla. Y cuando compren una fruta, cuando compren una fruta que es de la Argentina, primero pélenla. Si la fruta a los 15 minutos, 20, se oxida, se pone marrón, es una fruta sana. Si esa fruta queda blanca, tiene toda la contaminación del fracking. Todos los, los químicos, todo tiene ya esa planta. ¿Eh? Esa fruta no se puede comer. Bueno, perdimos todos. Que me digan, a ver, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está el progreso? ¿Barrio Sinvá? Bar? ¿No tenemos un hospital? Tenemos un hospital que, con la financiación de los nuevos contratos petroleros, nos hicieron un cascarón. Un cascarón. Porque no tenemos ni no tenemos terapia intensiva, ¿eh? no tenemos nada. Ahora cuando se accidentó el, el ex intendente que te decía... Lo tuvieron que llevar a otra ciudad a hacer unos, unos estudios más, más complejos. Si no tenemos nada. Se nos acaba la curita y no tenemos, tenemos que derivarlo a otra ciudad. ¿De qué progreso nos están hablando? Y el senador este también. ¿De qué progreso habla? Si él sabe lo que hizo. Él sabe que entregó a toda la fruticultura del Alto Valle, la entregó este señor que ahora es senador. Ese señor hizo todo esto. Ese señor nos declaró zona de sacrificio, ¿eh? y ahora todos los otros países que vienen con sus empresas también nos están sacrificando y nos están matando. Y no vamos a dejar de pelear, por lo menos nosotros no vamos a dejar de pelear y de decirlo a todo el mundo ¿sí? gritarle a los cuatro vientos quiénes son, que ¿por qué nos hacen esto? Si tenemos, tienen la necesidad de nuestros hijos de vivir como viven en otros países que no tienen tanta contaminación. Y es un derecho, un derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano. Pero parece que las empresas que vienen de afuera no leen la Constitución, bueno, no la leen lo, los mismos gobernantes, el artículo 41 de la Constitución Nacional que dice que tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, entonces, ¿qué, qué, van, a leer, qué van a leer o qué van a saber las otras empresas que vienen de afuera? No, es terrible, Laura, yo... Eh, pido disculpas si uno es muy eufórico en hablar así, pero es que no damos más eh, y seguimos viendo cómo se van todos nuestros recursos naturales, se si lo llevan Se van a otro lado. ¿De qué ganancia? Sí, sí, desde luego es para, para estar como tú estás, por todo lo que cuentas y más estando allí, desde luego. Insisto en el tema de la movilización social o la movilización mapuche, quizá Iyan y nos puede contar un poco más. Eh, qué se está haciendo, qué se está, qué se está consiguiendo, ¿no? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es la situación actual ahora de la movilización social? Porque sí que parece que en algunos lugares se ha conseguido parar, como en Mendoza. Entonces, bueno, pues saber un poco, ¿no? Si, si el tema de la movilización social. Sí, ahora se, se paró con el asunto de la pandemia, pero en Allen lo que hemos eh, logrado es que no se perfore más entre medio de las chacras. Ahora están perforando a 15 a 20 kilómetros de, de aquí de Allen. Pero no deja de ser contaminante, porque se va a otro lado. Hace poquito se instala en Allen, como si no nos faltaran cosas de, de contaminante, una empresa de arenas silicias. Y ustedes saben bien que el, que, que, que el sílice, que es vidrio molido, ¿eh? tiene una enfermedad que la silicosis, que ataca los pulmones, bueno, la tenemos a menos de un kilómetro de la ciudad de Allen. Nos damos cuenta, cuando hay viento, ya vemos la nube que viene de sílice para acá. Entonces, aparte, ya está. Quieren una ciudad que esté muerta o que nos vayamos todos de Allen. Porque hacer eso, más todo lo que teníamos con, con las torres de petróleo en el medio de la chacra, instalarnos una, una, una empresa de acopio de arena silicia, bueno, es Es, es terrible es asesinato, es un asesinato, es, es peor que, no sé, la verdad que, que no sabría cómo explicarme este, todo esto y lo que nos está pasando con, con todo eh, es, esto que es un asesinato a, a toda la gente que, que está viviendo acá en el valle. ¿no? Bueno, yo voy a agregar solamente que yo sigo un poco... Eh, pues toda la, la, la resistencia que están llevando también eh, las comunidades mapuche. Y quiero también decir que, que hay una criminalización, o sea que no es fácil para las personas que están en el lugar... Eh, también movilizarse porque tienen toda una maquinaria de criminalización también encima, han habido juicios por eh, si la gente se toma las torres eh, sí, o hace sí. bloqueos eh, la criminalización es un tema que, que tenemos que también tenerlo muy presente y cómo hacemos solidaridad, no dejar a la gente sola y eso también es, es una maquinaria montada en, en complicidad con, con, con el Estado, ¿no? que criminaliza y que después la gente, como lo que decía decía el compañero Juan Ponce, que la, las personas no tienen los recursos para defenderse, no tienen recursos para estar pagando abogados, entonces intentan como parar la movilización a través de eso. Yo Lo que yo sé es que no se han logrado muchas cosas, o sea, que la lucha todavía, que, la, que, que hay que seguir, y yo creo que ahí es súper importante el tema de las alianzas, eh, de, desde acá, de lo que nosotros podemos hacer, eh, a mí me creo que las voces de las personas afectadas se tienen que escuchar, se tienen que visibilizar, y a mí me preocupa mucho el tema también, todo esto de la contaminación, de, bueno, ahora eh, estaba investigando yo por temas de trabajo todo el tema de, de las forestales, porque nosotros en Chile estamos eh, con las forestales, con las plantaciones forestales, y hay todo un mercado ahora de, la, de las famosas falsas soluciones, o sea que el fracking Puede contaminar y puede comprar eh, o, sea, o plantar árboles, entre comillas, porque no son árboles, porque plantan hacen plantaciones forestales y recompensar como, como el tema de hay un mercado del carbón o sea que hay como una licencia para para contaminar. Y después comprar, eh, plantar un bosquecito en otro lado y decir, bueno, todo lo que contaminamos lo estamos como, como eh, plantando bosque, estamos como pagando nuestra culpa en el fondo, ¿no? Y yo creo que eso es... Eh, es una lucha muy compleja, muy difícil y a mí eh, eh, me pienso que, que escuchando al compañero Juan Ponce, por supuesto, él está ahí, ¿no? él está viviendo en este momento, él no tiene tiempo. Lo que decía la compañera Berta Cáceres, que fue asesinada también por defender un río, decía no hay tiempo humanidad, no hay tiempo. Y yo creo que eso es lo que... Eh, yo entiendo mucho la rabia y a mí también me pasa escuchando todas estas historias eh, y que la responsabilidad que tienen estas empresas y los gobiernos, y yo creo que como, como, su, como desde aquí, desde Europa, cómo podemos meter todo este tema en los movimientos eh, de, de intentar que, que por lo menos que, que exista una ley que prohíba esta destrucción es como lo mínimo y estar pendiente también de la solidaridad y apoyar a los compañeros porque están dejando zonas de sacrificio, o sea, están destruyendo, están destruyendo y a mí lo que más me cuesta acá en Alemania es como hacerle entender a la gente porque no lo ve, es como que es la empatía de, de darse cuenta de que están provocando migración y después cierran sus fronteras. No quieren que lleguen refugiados. Y yo digo, bueno, si no quieren que lleguen refugiados, dejen que la gente viva tranquila en sus países. Dejen que la gente eh, busque ellos mismos eh, una definición de desarrollo. ¿Qué es desarrollo para la gente? La gente sabe lo que es desarrollo. Y que no, que, que no estas políticas de desarrollo que hacen aquí en, en escritorios de oficinas. Eh, de políticos eh, y de grandes también ONG que son, también están inmiscuidas en esto, o sea que no todas las ONG también tienen una posición crítica. Entonces yo creo que es una lucha que tenemos que dar en conjunto y creo que también a la desesperanza, pues también unificar, eh, como, como las luchas unificar esfuerzo, de, de escuchar el testimonio, sobre todo los compañeros que están en primera línea, de visibilizarlo y de nosotros desde acá, eh, eh, intentar, eh, eh, qué sé yo, ir a denunciar, porque están aquí no las empresas, lo que nosotros hacemos acá, intentar ahí donde están las empresas y visibilizar, hay mucha gente que ni siquiera sabe eh, el precio que están pagando. Y esto de que estén en nuestros territorios tiene mucho que ver con un, un tema de poder y que viene desde, desde la colonización. O sea que no se ha acabado, o sea, siguen, ¿de dónde salen los recursos? Yo siempre le digo a la gente, miren la ciudad, ¿de dónde salen estas riquezas? Aquí no, aquí no se produce café, pero todo el mundo toma café. Aquí ahora que entra a pasar el tema de los autos eléctricos, ¿pero de dónde están sacando el litio? De, de, de Chile, de, de, de Bolivia, de Argentina, y ahí también van a dejar zonas de sacrificio. Entonces, todas esas soluciones la, la Lo que nosotros podemos hacer de acá, creo que yo, es, es eso, estar aquí directamente donde están sus empresas, eh, visibilizar, traducir eh, los testimonios, y creo que, que, eh, que, que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y creo que hay tenemos que aprovechar este movimiento amplio y necesitamos, necesitamos a los científicos necesitamos a la gente que nos dé argumentación necesitamos las voces que están, que están directamente afectadas, necesitamos la solidaridad, necesitamos decirle a la gente que no está sola también en la criminalización y también eh, necesitamos una ley que creo que los ciudadanos europeos, yo no tengo derecho a votar aquí en Alemania, pero creo que, que podemos mover que la responsabilidad hacerle eh, ver la responsabilidad que tiene Europa, sobre todo las empresas europeas y los gobiernos europeos y también nuestros gobierno de nuestros países, que son cómplices. Parece que Félix, Félix, ¿quieres decir algo? Sí, una síntesis muy pequeña, muy, muy pequeñita. Este, eh, Para nosotros el fracking es idénticamente igual a la corrupción. Y, a la, y es un sistema insatisfecho, siempre pide más. Por ejemplo, en Argentina se está pidiendo, ya se mandó al Poder Legislativo una reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Qué trae? Y más subsidio a la exportación de petróleo de vaca muerta. O sea, más fracaso. Entonces, este, este sistema. Eh, eh, eh, no nos permite salir por la insatisfacción de las empresas fraquineras que cada vez piden más pero como dijo la compañera Lantiray la lucha hay que seguirla la lucha no ha terminado es decir nosotros estamos viviendo en un mundo del capitalismo en crisis del capitalismo financiero ahora que fue, se fortificó con la carbonización Hace 1830 en Europa. Con la aparición del petróleo en 1859 en Estados Unidos. Con la aparición del fracking también en Estados Unidos en 1945. Son procesos largos. Como, y voy a repetir, Eva Jolie decía, este, hay que tener esperanza, porque yo la había perdido, pero la recuperé cuando vi que no son invencibles. Muchas gracias, Félix. Esteban ha pedido la palabra. Esteban, cuando quieras. Sí, sí, muchas gracias. Acá está empezando a lloviznar, así que quizás se me, me tenga que, que mover. Eh, con respecto a la movilización social, mi opinión es que es lo único que puede frenar esta destrucción, este ecocidio, de la mano, por supuesto, con el proyecto que impulsan ustedes de hacer del ecocidio una ley internacional, como un crimen contra la paz esa es una herramienta fundamental, pero la fuerza está en las calles, la fuerza está en las masas. Y en ese sentido venimos luchando junto con Yanquiray, junto con Juan Carlos, de los distintos lados del océano, para unirnos, para unir a los movimientos europeos, con los movimientos de América Latina, del Sur global, de África y demás, para, para, para hacer acciones unificadas a nivel global, en un único día, hacer una acción global que pueda enfocar toda la fuerza contra algunas de estas multinacionales que nos están destruyendo y poner presión acá yo estoy en Alemania por ejemplo eh, este, poner presión en Europa que son los centros de poder donde a las empresas les preocupa mucho su imagen acá invierten muchísimo los peores criminales ambientales del mundo como Shell o Equinor o BP invierten muchísimo o Repsol en mostrarse como, como sustentables, como verdes, eh, toda una maquinaria de marketing puesta al servicio de lavar su imagen, hacer todo un greenwashing, para que el público de Europa no los vea como los criminales que son. Y poco les importa lo que piensan de ellos en Argentina, en Guatemala, en, en Namibia, que son donde nos están matando, en Colombia, donde en promedio cada dos días un defensor ambiental es asesinado. O sea, esto para que las empresas del norte se lleven nuestros recursos naturales, violando derechos humanos, eh, violando los territorios indígenas. Y es momento de poner al norte al servicio de las luchas del sur también. Entonces venimos trabajando y venimos luchando hace ya más de un par de años, haciendo estas acciones de... Desobediencia civil, porque acá en Europa es barato hacer desobediencia civil. Acá no te matan, acá no te torturan ni te desaparecen, en cambio en Argentina o en, o en Colombia o en Brasil. Este, el costo de hacer aunque sea una marcha puede terminar en la cárcel o puede ser mucho peor. Entonces aprovechar la facilidad y, y el privilegio que hay en Europa y el impacto que hay en Europa, porque acá cuando hacemos algo con Ende Glende o con Extinction, o ahora yo estoy en la calle porque acabo de salir de una conferencia de prensa con unos jóvenes que están acá frente al Reichstag de Alemania, en Berlín, haciendo una huelga de hambre, haciendo una huelga de hambre que llevan ya eh, más de 20 días y que está teniendo repercusión internacional. Todos los grandes medios del mundo lo están cubriendo y acá en la conferencia de prensa me invitaron a mí para hablar justamente del fracking y justamente del sur global y de todos estos temas que están totalmente censurados de la agenda política de Alemania y de Europa, porque acá todos los candidatos políticos andan hablando de reducir emisiones en su propio país, cuando Europa, la Europa que son los grandes imperios históricos de la humanidad, se construyó sobre el saqueo y la destrucción de los países del sur y hoy sigue siendo así porque las emisiones de Europa, Europa las está exportando a los países del sur. No están yendo en la sustentabilidad. Nos están exportando las emisiones, haciéndonos fracking, megaminería y tantas otras técnicas que acá no se permiten, pero las hacen allá. Entonces todo eso lo podemos cambiar si los movimientos sociales y ambientales se unen, si nos unimos y podemos dar un golpe unidos contra un enemigo común, contra una multinacional, o hacer presión sobre un objetivo todos juntos al mismo tiempo. Está empezando a llover fuerte, así que el celular se me va a mojar. Pero le paso la palabra a los demás compañeros que pueden hablar mejor que yo. Muchas gracias, Esteban. Desde luego muy... Sí, muy, muy esperanzador y desde luego que sí, unidos. Es como tiene que, que cambiar esto. Bueno, tenemos que ir terminando. Eh, si alguno quiere comentar algo brevemente para finalizar este debate, le doy la palabra y, y vamos cerrando ya el, el debate. ¿vale? Si alguno quiere comentar algo más brevemente... Bueno, yo solamente unirme al llamado que hizo Esteban, ¿no? El llamado de no tenemos o, otra alternativa y creo que también hay que hacerle entender a los ciudadanos europeos que a pesar de que ellos no vean la destrucción, que el, el cambio climático no tiene fronteras y eso tarde o temprano va a llegar acá. Eh, y creo que eso también es importante estar ahí, ¿no? Y eso es el trabajo que nosotros vamos a hacer desde acá, por supuesto, en interacción y escuchando, sobre todo escuchando. Eh, los testimonios de los compañeros que están eh, en estos momentos en la primera línea están poniendo sus cuerpos y sus vidas se están destruyendo y sobre todo esta zona de sacrificio que eh, solamente en Latinoamérica hay miles de zonas de sacrificio y en África también seguramente. ¿no? Y, y ese llamado de, de unificar las luchas y de, y, de, y de complementar también las luchas porque como les decía yo yo, no, yo soy, eh, no, no, no soy cientista, eh, yo también he aprendido mucho con los conocimientos que me ha entregado Esteban, las informaciones, sacar informaciones de las empresas para poder eh, denunciarlas, necesitamos aliados, necesitamos aliados en todos los lugares, necesitamos también eh, la prensa alternativa, la prensa comprometida, eh, eh, científicos comprometidos, y apelar a, a terminar este terricidio, ¿no? Y sobre todo estar también apoyando a los compañeros de alguna u otra forma. Creo que, que claro, cuando se te, está, te están destruyendo tus vidas, eh, es muy fácil decir, ah, sí. Yo, yo entiendo mucho al compañero Juan Ponce cuando dice, bueno, estamos aquí en el territorio, estamos contaminados y a lo mejor el, el, la, la, la urgencia que tiene eso es lo que tenemos que visibilizar y es lo que es el, como el llamado, ¿no? Como, como no decaer, a seguir, eh, porque, y creo que la, yo estoy muy de acuerdo, 100% de acuerdo, que la movilización social es lo principal. A través de la movilización social vamos a lograr hacer... Tal vez leyes y todo, claro, la, la iniciativa es muy buena, pero sin movilización social no nos, van a, no, nos, no nos van a tener. Lamentablemente, no soy muy vieja, tengo 52 años, pero he aprendido que a través de las movilizaciones sociales hemos logrado, se pueden lograr derechos y, y podemos parar esto, eh, que es el terricidio. ¿no? Y eso. Gracias, Day. Este, También te quería, te quería contar que tenemos una comunidad también, Mapuche, Nehuenta y Mapu, que está con nosotros, que siempre trabajamos juntos, que está desde el primer momento también trabajando con la asamblea. Tiene una radio que se llama ECO, es la única radio acá en Río Negro que, que transmite todas las noticias de, de los pueblos originarios. Así que... Eh, también contento, contento porque no, no estamos solos, ¿no? Hay mucha gente que sabe muchísimo de lo que es el cuidado de la tierra. Muchísimo sabe. Que tendríamos que escuchar muchas veces a, a los pueblos originarios de cómo se cuida la tierra. ¿no? Bueno, y para ir cerrando, bueno, decirle que, que acá con nosotros, como decimos, que el agua eh, no se vende. El agua se defiende. Porque nosotros sin agua no somos nada. Acá tenemos que defenderla, cueste lo que cueste. Y es como decían, en la calle, ¿eh? luchando en la calle, unidos. Gracias a ustedes, a todo lo que están haciendo ahí con este cineforum. Y, y muchas gracias, porque nosotros podemos visibilizar nuestros problemas, todo esto que nos está pasando. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros que, que han estado hoy compartiendo. Vale, pues si nadie quiere comentar nada más, eh, comentar, hacer hincapié en que nuestro objetivo de la campaña es criminalizar el, internacionalmente el ecocidio y que, por supuesto, colaboramos y apoyamos todos estos movimientos para proteger a la tierra, para poner a la vida por encima eh, de lo económico, eh, que actualmente parece estar al revés, se pone lo económico por encima de la vida y lo que pretendemos es justamente darle el orden que tiene y por eso mismo organizamos estos debates, estos cineforums, tenemos una sección en nuestra web de Américas para visibilizar y, y, y dar a conocer todo esto que está pasando allí, que lleva pasando durante muchos años y que sigue ocurriendo. ¿no? Entonces desde Esto Pecocidio queremos visibilizarlo y colaborar con todos estos movimientos. Así que muchas gracias Félix, muchas gracias Juan Carlos, Yanquiray y Esteban por estar hoy con nosotras, eh, por compartir vuestro tiempo y todo lo que sabéis. Eh, ha sido realmente muy interesante, muy motivador, aunque también duro ¿no? escuchar... Eh, la... Tú, Juan Carlos, que estás en primera línea, escuchar todo lo que está ocurriendo, desde luego. Y, y bueno, y muy motivante, pues eso, unirnos y que la movilización social va a ser lo que lo, que lo cambie. ¿no? Así que muchas gracias y, bueno, pues nos vemos quizá en otra ocasión. Gracias. Oh, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes y negüen, como decimos nosotros los sí, mapuches. mucho Newen. Ne mucho neguen Fentén Nehuen, compulemien. <risa> Mien. <Maris y> huevo. <risa>